Y estamos en la séptima edición de la fiesta del Cordero Asado Lestaca y dando un espacio digamos, para las expresiones culturales tan diversas que tenemos en, en esta región. Este, así que tenemos folclores, tenemos este, música alemana, eh, música española. Este, y bueno, eh, dar ese espacio para que la gente se exprese, esa es la idea, esa es la universidad que queremos y eso es lo que estamos ofreciendo a la, a la sociedad en este momento. Y compartiendo, sí, con, acá con el decano de, de bioingeniería, que compartimos un espacio físico común y eso ayuda, digamos, a, también a las relaciones, a la integración de alumnos, docentes, eh, no docentes y la integración también con, con este pueblo tan cálido que es el, el pueblo de Oro Verde, ¿no? aceptando la invitación y compartiendo, digamos, hasta aspectos culinarios, eh, tratando de hacer un asado, comiendo empanadas muy ricas, eh, bueno, la verdad que pasando una noche muy, muy bonita. Bueno, estos son todos aspectos, eh, la misma lógica, digamos, ¿no? de integrar a, a este campus de oro verde de la universidad en todos sus aspectos y en todos sus, sus participantes, las gestiones en este caso y la familia de las gestiones que estamos compartiendo. Bueno, yo soy alumno de quinto año, el último año me estoy como alumno acá en la facultad, si Dios quiere. Este, y un poco eso, que me estoy yendo como alumno y nunca había participado. Y aparte, los chicos, somos cuatro en el grupo de dos alumnos más, son chicos de segundo año y nunca habían participado y me invitaron ellos también, unos amigos míos, entonces, Así. para acompañarlos a ellos. ¿no? Bueno, mi cátedra es edafología, ¿no es cierto? Cuidado del suelo, el conocimiento sobre las cuestiones del suelo. En realidad estamos un poco alejados del asado. Pero es lo que le da de comer a las, a las ovejas, así que, bueno. Todo tiene que ver con todo. todo, tiene que ver con todo. Muy bien. Esta es nuestra primera vez, este es nuestro segundo año en la facultad. Bien. Y bueno, esta fue la primera vez que estamos participando juntos. vivimos lo, con él y el otro compañero, vivimos juntos. Entonces así decidimos, bueno, vamos a hacer un grupo y vamos a entrar a participar. Está bueno. Y entonces ahí fue la iniciativa. Me Nosotros imagino. por ahí nos anotamos sin saber hacer un cordero a la estaca entonces ¿qué hicimos? bueno, teníamos uno guardadito ahí entonces decimos, vamos, con esto vamos a practicar vamos a buscar eh, nuestros maestros quienes han participado y bueno eh, Hay un trabajo de jura de esto donde eh, lo venimos haciendo ya desde hace algunos años y quien me acompaña es el médico veterinario Esteban Puntín quien es el jurado y presidente del jurado desde la primera edición por lo cual es para nosotros un honor poder decir bueno estamos nuevamente viviendo esta fiesta en nuestra casa aquí en la facultad Podemos decir de que tratamos de que las formas y los estilos e incluso los adobos que se utilizan en este concurso sean lo más cerca posible de esa vieja costumbre y de ese viejo estilo que tiene que ver con eh, una carne fresca, eh, normalmente el cordero no es la oveja, o sea, se carneaba un cordero y se hacía ese cordero de, de la forma más simple y más eh, práctica que tenían en su tarea campo. Se llegó a una conclusión unánime por lo cual ahora ya estamos listos para dar los resultados Le ha correspondido el primer lugar campeones y ganadores con 81,50 puntos el equipo número 3 Acosta Lautaro Eretuos Enzo Priso Renzo y Maynés Horacio son ganadores de esta séptima edición del Cordero al Estaca Mucha alegría por, por obtener el primer premio, pero eh, además eh, lo, lo más importante ¿no? el, lo, los valores que se dejó, ¿no? como la amistad, el compañerismo acá entre en todos y la gente que, que nos vino a ayudar y, y el ayudar con la facultad que, que también sirve. ¿no? Uh, agradecer a mis compañeros y digamos, a la unión que año a año venimos llevando y nos, nos cultivamos de alguna manera mantenerlo en el tiempo y... Y, este, y de esa forma, de alguna manera, el lazo prolongarlo. Muy contento, la verdad, vinimos a demostrar, como dijo mi compañero hoy, que la primera vez que ganamos no fue suerte, sino que sabíamos hacer algo. La verdad que, más que nada, agradecer a, a la gente que nos ha prestado la ropa, los, la, los, todos los cuchillos, todo que nos han prestado, a los chicos que nos estaban haciendo el aguante acá con las empanadas, con la torta frita, con todo. Y bueno, y resaltar esto, que con, con eso nos vemos muy poco y este es un momento que que nos sirve para reunirnos de otra vez y poder compartir un momento agradable entre nosotros acá.